que va a venir el domingo, la CNN, a retransmitir en directo tres horas de, de la vida aquí en la acampada. Van a poner tres váteres portátiles. Y nos han pedido que en lo que sea necesario nos ayudarán, que si necesitamos que traigan agua, traerán agua, que lo que esté en sus manos... Harán por a la Campate en Pamplona, a día de hoy. ni a una nueva asamblea en Consellería de Educación el divendres 27 26 a Les de Winicha, a Binguda de Campanada 32, Chutalchardí de Enfrón de la Fe. Eh, en el Carmen, en el Mercat Central, Asamblea el dissabte 28 a las 6 de las pra En Burchasot, en la Plaza de l'Ajuntament, el día 27 a las y Micha de las pra Los pobres que están en nosotros. Liria, Plaza Mayor, 27 a las 6 y Micha, Asamblea de Esa Es en la Junta de Distrito. De de distrito, a les y Micha, el día 27, en Nazaret, en la Plaza de la Iglesia, dimecres día 1, a les en Edetania, el día 26 las 6, en la, en la cual se parará en la Plaza del Ayuntamiento el disarte 28, 28 al y Chapo. Son un poco audiovisuales y tengo una muy buena noticia. A partir de mañana tendremos aquí mismo una estación de radio que empezarán a instalar, tendrá micrófono abierto para que todos podáis decir lo que queráis en ella. Somos la primera radio, somos la primera acampada con radio de toda España. Y seguimos trabajando para la creación de una televisión, televisión digital y a la carta. Y nada, quería decir, quería recordar un poco los motivos por los que estamos aquí. Esta concentración es totalmente legal. Se ha dicho que estamos ocupando un espacio público por parte de la clase política, un dirigente que no quiero decir su nombre ni su partido. Eso es una contradicción en los términos, porque un espacio público no se puede ocupar, porque es de todo el mundo. Quisiera recordar, nunca nos cansaremos de recordar que no estamos aquí por apoyar a ningún partido, ni de la izquierda ni de la derecha. Este campamento no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar un fin. No, quizá no podamos estar aquí para toda la vida, lo cual sería también algo precioso, pero tenemos que pensar en realidades. Las realidades ahora mismo se están moviendo hacia los barrios. No dejéis de ir a los barrios, a las asambleas, todo el mundo va a ser escuchado allí con respeto y atención. Haced caso a las asambleas de los barrios y id allí si queréis participar. Me he puesto una pegatina de esclavo que bastantes, a bastante gente le ha chocado y me ha preguntado por ella. Yo soy un esclavo del sistema y es lo que quiero cambiar aquí. Se ha abolido la esclavitud. ...hace muchos siglos, pero nos han convertido en esclavos del sistema capitalista... ...y es por lo que estamos aquí y es lo que queremos combatir. Gracias. Eh, antes quiero comentaros que la no violencia es una actitud frente a la vida... ...cuya característica fundamental es el rechazo y el repudio a todas las formas de violencia. Violencia física, económica, sexual, política, racial religiosa y psicológica. Su metodología de acción es la no violencia activa blindar los presupuestos para educación, integrar las instituciones educativas a todos los niveles como museos, filmotecas, medios de comunicación, etcétera, para establecer colaboraciones de todo tipo de actividades. Tercer punto, articulación progresiva de los currículos en torno a los objetivos del milenio, denunciar la pertenencia de los rectores universitarios a grupos de accionistas financieros. Denunciar la mercantilización de la educación. No permitir el aumento de las ratios por aula y garantizar la sustitución inmediata del profesorado cuando sea necesario. Hoy se trabajará a partir de las 10 de la noche propuestas para un cambio metodológico, donde necesitamos a todas las personas que quieran acercarse, ya sea para aportar ideas o para informarse. Va a leer un comunicado que ha salido de la Asamblea de Madrid, de la Campaña del Sol, que han consensuado ya cuatro líneas de debate. El comunicado es que la Asamblea General, reunida desde ayer a las 8 de la tarde, ha llegado a un consenso de mínimos para debatir sobre cuatro líneas. Uno, reforma electoral encaminada a una democracia más participativa. Dos, lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política. Tres, separación efectiva de los poderes públicos. 4 Cuatro. Creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política. Para seguir a la Comisión de Sol, aquí en Teoría Política, vamos a iniciar los debates sobre estas cuatro líneas hoy a partir de las 10. Estaremos en la carpa de educación. Eh, que es que nos hemos puesto en contacto ya con eh, Democracia Real ya, como hemos podido, y... Eh, resulta que bueno vamos a obtener colaboración suya, nos van a ayudar y vamos a intentar interactuar entre Acampada Valencia y Democracia Real ya. Recordar que eh, son dos plataformas distintas, que ellos no están organizando esto, simplemente nos apoyan y que vamos a intentar eh, buscar sinergias futuras para que todo esto sea un movimiento más unido. Eso es todo.